¿Tres audífonos ¿sí? para escuchar? Bueno, Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alfredo y hoy vamos a resolver dos tipos de problemas. Vamos a ver dos temas. El primero va a ser máximos y mínimos, que es aplicaciones de la derivada. Probablemente por ahí también veamos eh, recta tangente. Y el otro será, eh, vamos a resolver ecuaciones ya durísimos acá de, bueno, más o menos duros de, de cálculo integral que son eh, resueltas por el método de fracciones parciales. Y eh, lo primero es... ¿Me escuchan bien? ¿Todo, todo claro está aquí? Bien, entonces, cualquier duda que tengan de lo que vaya explicando, eh, ya sea lo comentan, activan su micrófono y lo comentan, o dos, lo escriben por el chat, y si podemos, lo leemos. Si alguien por ahí ve que se escribió en el chat algo y no lo alcanzo a leer, pues este, alguien puede, podría hacernos un favor de leernos esa pregunta o, o ese comentario. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver el tema de máximos y mínimos. Muy bien, muy bien. Entonces... Para empezar con el tema de máximos y mínimos, realmente algo sencillo. Algo sencillo desde el punto de que solamente me debo de concentrar en seguir un procedimiento. Eso es todo. Seguir los pasitos. Entonces, vamos a empezar explicando qué onda con eso de máximos y mínimos. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que máximos y mínimos hay que tener idea de qué estamos hablando. Cada vez que yo tenga una función, una función, una función tiene su gráfica. Su gráfica en el plano. Y esta puede ser algo como, como esto que está acá, por ejemplo. Y pudieran preguntarme, ¿Cuál es el máximo y el mínimo de esta función? El máximo y el mínimo va a estar determinado por estos puntitos que están acá. A esos les va a llevar máximos y mínimos locales. O máximos y mínimos relativos. ¿Y dónde están? Pues cuando X vale, por ejemplo, 5. Y cuando X vale, por ejemplo, un medio. Yo qué sé. Entonces... Eh, a esto se refiere con máximos y mínimos, cuando dentro de su área, dentro de su zona, es el punto más grandecito o es el punto más bajito. Esos son los máximos y mínimos. Ahora, el problema eh, es encontrar estos máximos y mínimos. Estamos haciendo esto, esta es una sesión especial, para eh, prepararnos para un examen de admisión. Por ejemplo, un examen de admisión en universidad. No todos los, no los exámenes de admisión traen este tipo de problemas. Pero sí los más pesaditos, por ejemplo, el UNAM, el Politécnico y cosas. Entonces, nos vamos a centrar en estos dos tipos de exámenes principalmente. Y entonces, ya que tenemos, ya que sabemos qué significan máximos y mínimos, al menos en la cuestión gráfica, ahora sí vamos a calcularlos. Y para eso hemos preparado algunos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es calcular. Calcular. Los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de la función f de x igual a x cúbica menos 3x más 2. Quiero calcular los máximos y mínimos de esta función. Entonces, el primer paso que debo de seguir es calcular la derivada. Calcular la derivada. Claro, es una aplicación de la derivada, así que es lo que tengo que calcular, obviamente, la derivada. Y entonces, pues recordaremos cómo es la derivada. La derivada, claro, para esto, para poder ver este tema, ya tenemos que saber derivar. Entonces, lo único que estamos haciendo es agregar un complemento a este tema. Yo ya sé derivar, entonces, como sabemos derivar, sabemos que la derivada de esto sería 3x cuadrada menos 3. Esa sería la derivada de esto que está acá arriba. Y entonces ahora... Ese fue mi primer paso, calcular la derivada. Mi segundo paso será igualar a, igualar a cero y resolver la ecuación. Ese será mi segundo paso. Entonces, aquí, por ejemplo, me quedaría 3x cuadrada menos 3 igual a cero. Ahora, si ya llegamos a este punto y ya estoy preparándome para un examen de adquisición, ya llegué a este punto de máximos y mínimos, significa que yo ya vi cómo resolver ecuaciones. Significa que yo ya sé factorizar por ejemplo. Y entonces, ¿puedo aplicar esto que está acá? Esta, esta solución, esta ecuación en particular, se puede resolver de muchas maneras. Despejando la x, utilizando factorización y así. Vamos a utilizar factorización para, para ver que Para ponernos a prueba. Entonces, de aquí observo que tengo un factor común, que es 3. 3 por x cuadrada menos 1, igual a 0. Esta expresión de acá se puede volver a factorizar y me quedaría como 3 por x menos 1 por x más 1. Y ustedes recordarán, claro, se factoriza así porque esto es una diferencia de cuadrados. Se tiene que factorizar de esta manera. Y al mismo tiempo, ustedes recordarán que para poder encontrar la solución una vez factorizado, lo único que tienen que hacer es cambiar el signo. Así que aquí les quedaría como la primera solución 1. Y la segunda solución les quedaría, les quedaría como menos 1. ¿De qué se trata máximos y mínimos? Primer paso, calcular la derivada. Segundo paso, igualar a cero y resolver la ecuación. Aquí tenemos que aplicar los conocimientos que habíamos aprendido. Estas soluciones que están acá, estas soluciones se van a llamar puntos críticos. Estas soluciones son puntos críticos. Y nuestro trabajo ahora será averiguar qué son esos puntos, esos puntos críticos. Si se van a convertir en máximos, y se van a convertir en mínimos, o en otra cosa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para eso? Hay diferentes métodos. Uno puede buscar en internet, seguramente encontrará un video que les explicará cómo encontrar máximos y mínimos. Nosotros nos vamos a centrar en algo llamado criterio de la segunda derivada. Entonces, para eso, el tercer paso será calcular la segunda derivada. Si calculo la primera derivada, la primera derivada fue esto que estaba acá. ¿Cuál será la segunda derivada? Bueno, la segunda derivada tendrá que ser entonces 6, y listo. Esa será la segunda derivada. Una vez que ya tengo la segunda derivada, el cuarto paso tiene que ser sustituir cada punto crítico en esta segunda derivada. Sustituir cada punto crítico. Y recordaremos para eso que los puntos críticos son las soluciones que me quedaron anteriormente. O sea, 1 y menos 1. Por ejemplo, vamos a sustituir el primer punto crítico, que fue 1. Me quedará acá entonces 6 por 1. 6 por 1... 6 por 1 me queda igual a 6. Lo más rescatable de esto es que 6 por 1 me queda con signo positivo. Y 6 por 1 con signo positivo significa... Lo siguiente. Entonces, cada vez que yo quiera calcular máximos y mínimos, debo de, en el paso 3, en el paso 4, sustituir los puntos críticos. Y lo más importante de esto va a ser el signo resultante. Si el signo es positivo, significa, entonces, el punto crítico, ¿qué punto, punto crítico escogí? X igual a 1. Ese punto crítico, crítico que escogí será mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer en mi cuarto paso? Sustituir en la segunda derivada. Si el resultado tiene signo positivo, significa que el punto crítico que escogí va a ser mínimo. Después, si sustituyo en la segunda derivada y me queda con signo negativo, significa que mi punto crítico es máximo. Pregunta: ¿hasta aquí esto queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, les recuerdo que estamos transmitiendo este, eh, desde Facebook y desde Zoom. Si están en Facebook, pueden conectarse a Zoom y de ahí pueden hacer alguna pregunta o algún comentario si es que tienen. Bien, entonces, ahora, ¿puedo borrar esto que está acá? Sí. Muy bien. Vamos a borrar esto y vamos a continuar. Recuerden que el primer paso es calcular la derivada. Entonces, vamos a poner de manera resumida el paso de calcular todo esto por acá. Primero, la derivada. Así. Segundo paso, igualar a cero la derivada. Tercer paso, resolver. Y resolver el segundo paso. Y el tercer paso, calcular la segunda derivada. Con esos tres pasitos yo creo que nos acordamos. Primera derivada, igualar a cero y resolver segunda derivada, y cuarta le vamos a poner sustituir. Sustituir. Excelente. Entonces vamos a borrar esto de en medio y vamos a continuar. Teníamos dos puntos críticos. El primer punto crítico fue x igual a 1. El segundo crítico, el punto crítico fue x igual a menos 1. Entonces tomemos ese segundo punto crítico, x igual a menos 1. Lo que voy a hacer ahora es Sustituir en la segunda derivada. La segunda derivada, recordemos que la segunda derivada fue 6x. Si sustituyo, me quedaría 6 por menos 1, que al final me queda menos 6. Y lo más importante de esto es el signo. ¿Qué signo me quedó? Negativo. Si me queda un resultado negativo, significa que el punto crítico que consideré al inicio, entonces es un máximo. ¿Queda claro esto? Como que como que hay cosas aquí inversas, ¿no? Por ejemplo, si me queda un resultado positivo, significa mínimo. Si me queda un resultado negativo al final, significa que mi punto crítico es máximo. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesor, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Ok. Es una muy, muy buena pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta. Ahora, quiero, quiero, quiero nada más aclarar lo siguiente. Lo que estamos haciendo hoy es una, sesión, es una sesión de máximos y mínimos para responder un examen de admisión. Entonces, ¿cuál puede ser la pregunta de un examen de admisión? ¿O cuál puede ser el problema? Calcula los máximos y mínimos. Lo único que tengo que hacer es memorizar este procedimiento de acá. Te puedo responder ahorita esto de ¿a qué se debe? Sin embargo, es una información extra que si yo estoy preocupado ahorita por el examen de admisión, como que no, no me sirve mucho saber el por qué Sino nada más seguir este procedimiento. Pero debo de recalcar que sí, eso, la respuesta es muy interesante. No sé, entonces me gustaría mencionarte en este momento que no te puedo responder la pregunta. Porque la sesión es especial para poder responder un examen de admisión. Y para responder el examen de admisión basta que me memorices estos pasos. Como que no es tan relevante el saberse este, el por qué. Pero, pero, claro, te puedo responder de manera privada. Si mandas un mensaje de manera privada, pues ya vemos por ahí, platicamos y te explico el por qué de manera detallada. De momento, si ustedes tienen un problema como esto, yo creo que ya lo pueden resolver. Estos pasos que acabo, que acabo de explicar, ¿quedan claros? Profe. ¿Sí? Eh, para cuando pregunta ¿cuáles son los máximos y mínimos? ¿Sería hasta evaluarlo de después de la segunda derivada o...? Cuando resuelves la primera derivada. No, tienes que evaluar. Tienes que seguir todos los pasos. Calcular la primera, resolver la ecuación, luego evaluar en la segunda. Una vez que evalúas en la segunda, a partir de ahí ya vas a saber si es un máximo o es un mínimo. Todo dependiendo del signo con el que queda el resultado. Negativo es máximo y positivo es mínimo. Así es. Así es. Gracias. Perfecto. Entonces, eh, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos continuar? ¿Puedo borrar esto y continuar con otro problema? Sí, perfecto. Perfecto. Voy a borrar esto y veamos otro problema. Entonces, el siguiente problema será... Calcular, obviamente, de eso se trata todo esto, de calcular máximos y mínimos, pero voy a cambiar la función. Ahora la función será f de x igual a x cuarta menos 8x cuadrada más 3. Esa es la función que debo de analizar ahora. Entonces, como dijimos, el primer paso para calcular máximos y mínimos es calcular la primera derivada. ¿Cuánto vale la primera derivada de esto? 4x. 4x al cubo. Muy bien, 4x al cubo. Por 16x. Menos 16x. Menos 16x. Y listo, ¿no? Eso sería la primera derivada. Ese fue mi primer paso. Mi segundo paso es igualar a cero y resolver la ecuación. Entonces voy a tomar esto, lo voy a igualar a cero y debo de resolver la ecuación. Como les dije, si ya llegamos a, hasta este punto del espacio-tiempo, significa que yo ya pasé esto del tema de, de resolver ecuaciones, de factorizar y todo eso. Así que vamos a emplear todos esos trucos para poder resolver esta ecuación. Lo primero que observamos es que hay un factor común. Ese factor común es el 4 que divida cada uno de estos, y además es la x, porque la x se repite. Así que escribo ese factor común. 4x multiplicado por algo. ¿Por cuánto? Por x cuadrada menos 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Ya que tenemos esto, observamos otra cosa. Que esto que quedó acá, también se puede factorizar justo por la misma razón del ejercicio anterior. Porque esto que está aquí es una diferencia de cuadrados. Y me quedaría escrito de la siguiente manera. X más 2 por X menos 2. Listo. Una vez que tengo todo esto factorizado, significa que ya puedo sacar la solución. Cuando tenemos una X, ya, ya pasamos el tema de ecuaciones. Esto significa que esta, la, la primera solución vale 0. La segunda solución valdría menos 2. Y la tercera solución valdría más 2. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Estas tres soluciones, como dijimos, se van a llamar puntos críticos. ¿Y qué debo de hacer con estos puntos críticos? Pues los debo de sustituir en la segunda derivada. Así que lo primero que debo de hacer es calcular la segunda derivada. Bien, la primera derivada fue 4X cúbica menos 16X. Así que la segunda derivada, ¿cuánto vale? 12X al cuadrado. Ajá. Menos 16. Muy bien. 12x al cuadrado menos 16. Eso es lo que vale la segunda derivada. Así que voy a empezar, como tengo tres puntos críticos, voy a empezar sustituyendo desde el primero. O sea, primer punto crítico, lo voy a anotar acá. Punto crítico, x igual a 0. Si sustituyo, me quedaría 12 por 0 al cuadrado menos 16. Sabemos que eso se cancela y solo me quedó menos 16. Menos. Exacto que lo más importante es el signo negativo, porque ¿qué significa el signo negativo? Que mi punto crítico es entonces qué? Máximo. Así es, esto se convierte en un máximo y listo. Ahora, voy a utilizar mi segundo punto crítico. Mi segundo punto crítico fue x igual a menos 2, así que sustituyo si eh, en la segunda derivada, me quedaría 12 por menos 2 al cuadrado, menos 16. Ya sabemos esto de garantía de operaciones, que primero los exponentes, luego las multiplicaciones y así. Entonces, de aquí, menos 2 al cuadrado me quedaría 4. O sea, 12 por 4. 12 por 4 me queda 48. ¿Y cuánto es? 48 menos 16. 48 menos 16. Lo pagué. Bien. Entonces, 48 menos 6, ¿cuánto nos da? Nos da... 32. 32. muy bien. Uno, uno se acostumbra a hacer operaciones bastante complicadas y luego se les olvida la resta. Es común. Bien, tenemos 32. De hecho, ni siquiera teníamos que hacer la operación por la siguiente razón. Observen que qué es lo único que me importa para saber si es un máximo o es un mínimo. Los signos el signo. Así que al final del día, no importa si no te resta porque no pasé bien la primaria, al final del día yo sé que aquí me va a tocar algo y esto va a ser positivo. Entonces, el resultado es positivo. Y si es positivo, significa que el punto crítico es. Mínimo. Mínimo. Así es. Mínimo. Y listo. Entonces, mi primer punto crítico fue un máximo, mi segundo punto crítico fue un mínimo, y ahora voy a probar con el tercer punto crítico. El tercer punto crítico es. X igual a 2. 2 positivo. Entonces, a la hora de sustituir, me quedaría 12 por 2 al cuadrado, menos 16. Que me quedaría 12 por 4, menos 16. Y observamos que nos queda la misma operación. 48 menos 16. O sea, que al final me queda 32, más 32. O sea, que este punto crítico, X igual a 2, en realidad es también un mínimo. mínimo. ¿Hasta aquí esto queda claro? Sí, profe. Bien, ahora les voy a compartir algunos tips, porque pues de eso se trata. Es una sesión especial para el examen de admisión. Entonces, profe, si yo estoy diciendo... sí, dime. Eh, es que el pizarrón se ve algo borroso, no sé si pueda moverles, por favor. Eh, vamos a. Bueno, ¿me confirman los demás? ¿Me confirman los demás si se ve borroso? Si ¿Sí, sí, reiniciamos el video. Entonces, tal vez es la conexión. Tal vez es la conexión. Bien, ahora, lo siguiente. Estamos en una sesión especial para el examen de admisión, así que les voy a compartir algunos tips. Quizás no para encontrar la respuesta correcta, pero al menos para darme cuenta si voy bien o voy mal. Por ejemplo, si yo estoy calculando máximos y mínimos, y me salen dos puntos críticos, a fuerza, uno tiene que ser un máximo y el otro tiene que ser un mínimo. O, o en otras palabras, no me pueden salir dos máximos, no me pueden salir dos mínimos. Cuando sean dos puntos críticos, los dos no se pueden convertir al mismo tiempo en máximos o los dos no se pueden convertir en mínimo. Si algo en las cuentas, y si eso me sale, significa que algo hice mal en mis cuentas. ¿Me explico con esto? Sí. Sí. Muy bien. Las cosas siempre son alternadas. Máximo, mínimo, máximo. Mínimo, máximo, mínimo. Siempre van a aparecer este, este tipo de cosas de manera alternada. Y eso al menos es una pista para darme cuenta si voy haciendo las cuentas bien. Excelente. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta? Todo bien. Excelente. Bueno. Bueno. Eh, ¿Ya copiaron esto de acá? ¿Lo puedo borrar? Sí, ya, profe. Muy bien, vamos a borrar esto que está acá. Yo creo que ya les quedó claro, porque realmente es un tema bastante sencillo. Parecerá complicado, pero es bastante sencillo porque todo se centra en estos cuatro pasos. Calcular la primera derivada, igualar a cero, resolver la ecuación, calcular la segunda derivada y sustituir. De eso se trata todo esto de máximos y mínimos. Profe. Vez? ¿Sí? dime. Eh, ¿Los puntos críticos son los máximos y mínimos o el resultado que te salga después de sustituir el punto crítico? No, los puntos críticos son máximos y mínimos. Lo que nos queda como resultado al final solamente nos ayuda a saber si es máximo o si es mínimo, pero no es el máximo y el mínimo. Ah, bueno. Pregunta? Sí, Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña observación. Supongamos que mi examen de admisión viene más o menos complicado. Entonces viene más o menos complicado. Como eh, algo como es en mi siguiente. f de x igual a 3x quinta menos 5x cúbico pues ya está en ese procedimiento, ya está, va a parecer un poco aburrido esto. Pero es bastante sencillo y sirve para practicar. Entonces, si quiero calcular máximos y mínimos, primero la, la primera derivada, que vale 15x a la cuarta, menos 15x cuadrada. Ya que tengo esto, debo de igualar a cero. Una vez igualado a cero, lo que debo de hacer es resolver la ecuación. Por ejemplo, de aquí, yo observo que hay un factor común, y ese factor común es 15x cuadrada multiplicado por algo. ¿Por cuánto? Pues por x cuadrada menos 1. Listo. Ya que factoricé esto que está acá, me doy cuenta que también se puede factorizar este que está acá, por el mismo truco de que es una diferencia de cuadrado. Y me quedaría escrito así. Ahora, de aquí nos damos cuenta de algo, que nos quedan tres soluciones. La primera solución sería 0, la segunda solución sería menos 1 y la tercera solución sería 1 positivo. Estos tres puntos críticos se van a convertir en algo, se van a convertir en máximos, mínimos, dependiendo de lo que sigue en el procedimiento. No vamos a terminar los tres, vamos a hacer nada más con uno, vamos a hacer la prueba con uno. Por ejemplo, vamos a tomar el primer punto crítico, x igual a x1 igual a 0. Aquí está mi primer punto crítico. ¿Qué debo de hacer para comprobar en qué se va a convertir? Pues calculo la segunda derivada. Y la segunda derivada me quedaría 15 por 4, o sea, este, 60, 60x cúbica. Y luego me quedaría menos 30x. Si tomo esto y lo sustituyo, me quedaría 60 por 0 al cubo menos 30 por 0. Y aquí acabo de, aquí acabo de presentarles algo importante. No me lo preguntaron. ¿Qué pasa si en el resultado no me queda ni positivo ni negativo? Puede que se dé este caso donde al final me dé 0. Y sabemos que el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, cuando un resultado, cuando yo tomé un punto crítico y después de sustituir, me quede cero. Significa que este punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Esto eso tiene un nombre especial y se llama punto silla. Así se va a llamar, punto silla. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Ahora. Vamos a tomar el, el siguiente punto crítico, que es x2 igual a menos 1. Si lo sustituyo en la segunda derivada, que es esta que está acá arriba, me quedaría 60 por menos 1 al cubo, menos 30 por menos 1. Sabemos que menos 1 al cubo me va a dar menos 1, por 60 me quedaría menos 60, y de aquí me quedaría más 30. O sea que al final me queda menos 30. Sabemos que esto que está aquí, lo único que... Lo único para lo que sirve es para decirme qué es el punto crítico. Entonces, como tiene signo negativo, esto significa que es máxima Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, como les dije al, al principio, puede ser que tenga un examen de admisión bastante complicado, tipo politécnico, donde tengo que hacer un montón de operaciones. En este caso, el politécnico, al politécnico no le, va, no le va a bastar con que les digas quién es máximo y quién es mínimo van a querer la coordenada. Y para poder calcular la coordenada, vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a borrar esto de acá. Y entonces voy a poner esto. Para encontrar la coordenada. Para encontrar la coordenada. En este caso, por ejemplo, del máximo. Pues entonces, ya sé que mi punto crítico, x1, es un máximo. X1, x igual a menos 1. Ya sé que eso es un máximo. Para encontrar su coordenada, o sea, x y. yo ya sé que va a ser menos 1, algo. Me hace falta saber quién es este algo. Y para eso, lo que voy a hacer es sustituir esto en la función original. Vamos a poner esto aquí. Sustituir en la función original. Y recordemos que la función original fue donde empezó todo el problema. O sea, 3x a la quinta menos 5x cúbica. O sea que me quedaría f de menos 1, porque estoy escogiendo ese punto crítico, me quedaría igual a eh, 3 por menos 1 a la 5, menos 5 por menos 1 a la 3. Sabemos que menos 1 a la quinta me quedaría menos 1, multiplicado por 3, o sea menos 3. Menos 1 al cubo me queda menos 1 otra vez, multiplicado por menos 5 me queda más 5. O sea que esto al final me queda 2. Esto significa que la coordenada que le corresponde al punto máximo es menos 1 lo que me salió acá. O sea, menos 1 2. Y esta es la coordenada. Y eso es lo que me va a pedir un examen de admisión relativamente complicado. Pregunta, ¿Quedó claro esto que está acá? Sí. Muy bien. Pues con esto, a mi parecer... Ya tiene algo para máximos y mínimos. Eh, eh, todo, todo depende, todo depende de que sepan aplicar los pasos y que no se olviden de las cosas. Realmente sencillo, solamente tienen que memorizar eso. Que cuando el resultado es negativo, es máximo. Cuando el resultado es positivo, es mínimo. Y si el resultado me queda cero, se llama silla Y listo. Bien, entonces, eh, ¿puedo borrar esto está en el pizarrón. Sí, profe. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, déjenme buscar un problema, a ver si puedo encontrar un problema también donde se calcula esto de máximos y mínimos. En la vida real, esto de máximos y mínimos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para optimizar... Si yo tengo una función que describe un proceso y yo quiero saber cantidades máximas o cantidades mínimas, como por ejemplo, no sé, imaginen que su abuelito les regala un terreno y que le da tantos metros de tela, así que ustedes van a tener que encerrar. ¿De qué manera tienen que mover las dimensiones para que agarren el mayor terreno posible? Porque así es la gente, no tienen que agarrar lo más que pueda. Entonces, eh, pues ahí pueden aplicar una función de máximos y mínimos y no sé qué. Déjame ver, denme un minuto, a ver si encuentro un problema por aquí sencillo, para poder resolver. A ver, creo que por aquí anda un... Listo, ya encontré uno. Los problemas clásicos de máximos y mínimos tienen que ver, por ejemplo, con construcción de cajas. Si ya han hecho alguna vez un examen de transmisión, seguramente habrán visto un problema de, de ese tipo. Entonces, vamos a escribir el problema. Dice, se desea, se desea fabricar, este, este ejercicio que vamos a resolver es de la guía UNAM del 2000 2020 me parece, del, del que viene en la guía del examen de muerto, se desea fabricar una caja sin tapa. Una caja sin tapa con una lámina de 10 por 15. Una lámina de 10 por 15 centímetros. Y entonces, eh, pregunta, ¿cuánto debería cortar en cada esquina? deberían cortar en cada esquina para obtener el volumen máximo. Ese tipo de problemas no solamente requieren de que yo sepa calcular máximos y mínimos. Ustedes ya saben calcular máximos y mínimos siempre y cuando tengan una función este problema, por ejemplo, no trae una función. Así que ustedes tienen que averiguar esta función. Y eso es el extra que se necesita para poder resolver un examen de admisión. Lo mucho que puede traer esto es un dibujito. Y va a ser un dibujito como este que está acá. Entonces, por aquí puede tener, por ejemplo, 10 centímetros, 15 centímetros. Y por aquí aparecen cuadrados. Eso ya no es necesario, pero igual les puedo explicar por qué cuadrados cuando ustedes quieren construir una caja, necesitan cortar cuadraditos en las esquinas para que así se levante esto, se levante esto y ya les queda una caja sin tapas. está claro este dibujito? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si quiero resolver este problema de acá, pues lo primero que tengo que hacer es sacar una función. ¿De qué trata todo este problema? Trata de encontrar qué cosa, el volumen máximo, o sea que mi protagonista es el volumen y voy a sacar una función que sea para el volumen ahora más o menos nosotros sabemos que el volumen de una caja, porque va a terminar siendo una caja el volumen de una caja es largo por ancho por altura, entonces yo no sé cuánto le voy a quitar a cada lado, no sé cuánto le voy a quitar así que le voy a poner X, son cuadraditos ¿no? así que todos valen lo mismo X por aquí, X por allá y así por ejemplo, si yo, le quito, si yo le quito X aquí y le quito X acá, ¿cuánto va a medir este pedacito? 10 menos 2X. Excelente, 10 menos, menos 2X, porque en total vale 10, le quité una X, le quité otra X, así que en total vale 10 menos 2X. Muy bien, lo mismo con este que está acá. Aquí le estoy quitando X, le estoy quitando X, porque sea al final esto vale... Y 15 menos 2X. Excelente. Así que el largo, ¿Cuánto podría ser? 15 menos 2X. Si yo quisiera calcular el volumen de esta caja, sería 15 menos 2X multiplicado por el ancho. El ancho va a ser 10 menos 2X multiplicado por la altura. Si este cuadradito que estoy contando vale X, cuando lo levante, ¿Qué altura va a tener? Pues una altura X. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto que está escrito aquí es mi función para el volumen. Ya tengo mi función para el volumen, tengo lo de X. Así que lo único que debo de hacer es desarrollar toda esta multiplicación. Por ejemplo, de aquí, ¿cuánto me quedaría de este resultado? Puedo multiplicar en el orden que yo quiera. Por ejemplo, primero estos dos, porque multiplicar por X solamente es agregarle una X a todo y se acabó. De aquí me quedaría ¿cuánto? Esto por esto. 150. Exacto, 150, luego más por menos, menos, menos, 15 por menos 2x, menos 20x, menos 2x por 10, me queda menos 20. 20x. Y luego menos por menos más, me queda 4x cuadrada, al final multiplicado por x. Entonces el volumen es, si se puede simplificar esto, lo simplifican, por ejemplo. Y yo creo que para que se vea más bonito y se vea amigable, una recomendación, es una recomendación. Traten de escribir primero aquello que tenga el exponente más grande. Por ejemplo, este que está acá. Así que tendrían primero 4x cuadrada. Luego seguirían las x. O sea, menos 30 menos 20 me quedaría menos 50x. Y al final me quedaría más 150. Y todo esto multiplicado por x. Así que al final el volumen equivale a 4x cúbica menos 50x cuadrada más 150x. Pregunta, ¿esto queda claro? Sí, profesor. Bueno, entonces, vamos, vamos. Que hasta aquí tengo esta función de volumen. Me debo de concentrar en calcular los máximos y los mínimos. Primero, solamente necesito el máximo porque me están preguntando por el volumen máximo. Así que debo de sacar la primera deriva y luego me fijo en los puntos críticos. Encuentro cuál de todos esos puntos críticos se va a convertir en un máximo. Y Denme un minuto. Sí. Entonces, ya tengo mi función de volumen. Ya tengo mi función de volumen. Lo que debo de hacer ahora es buscar qué punto crítico se va a convertir en un máximo. Y para eso recuerdo todo este procedimiento. ¿Qué es lo primero que dijimos que tenemos que hacer? Derivar. derivar. Muy bien, derivar. La primera derivada sería... 8x. 4 por 3, 12. 12x cuadrada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego nos quedaría... Menos 100x. X. Menos 100x, excelente. Después... 150. Más 150. Muy bien. Ya que tengo esto escrito, lo que debo de hacer es igualar a cero. Una vez que igualo a cero, debo de resolver esta ecuación. Pero, pues ya somos más o menos cracks haciendo esto de resolver ecuaciones y todo eso. Y observo que puedo factorizar algo, no puedo simplificar. ¿Qué tal, por ejemplo, si le saco, este, yo, yo sé, eh, qué sé, qué, ¿qué tiene esto como factor común? No se puede dividir entre dos para que quede más chico por ejemplo, podemos dividir entre dos para que quede más chiquito. Y me quedaría 6x cuadrada menos 50x más 75 igual a 0. ¿Puedo seguir dividiendo esto? Ya no puedo, ¿no? Ya no puedo sacar. Bueno, puedo sacar la mitad a estos dos, pero a este que está acá, ya no le puedo sacar la mitad. Le puedo sacar tercera a este y a este, pero a este no le puedo sacar tercera. Así que ni modos, tengo que resolver esa ecuación. Y para poder resolver esa ecuación, pues ya no tengo de otra más que utilizar la fórmula general. Esta fórmula que se tiene que saber a fuerza. Esta fórmula que es casi casi de cultura general. Entonces, tenemos que sustituir en esto de menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrada, menos 4ac, entre de 2a. Para poder utilizar esa fórmula, necesito saber cuánto vale a. ¿Cuánto vale a? 6. Sí. Muy bien, 6, b vale menos 50, y c vale 75. Si sustituyo en esto, me quedaría que x es igual a menos el valor de b. b vale menos 50, así que esto sería más 50. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 50 al cuadrado. Menos 4 multiplicado por A, que vale 6, por C, que vale 75. Entre D, 2 por A, 2 por A, que vale 6. Y observamos toda esta operación, tenemos que resolver esta operación. Ustedes dirán, oye, pero eso está muy complicado, o sea, ¿cómo voy a sacar acá 50 al cuadrado y luego 4 por 6 por 75? Pues ni modo, lo tenemos que hacer a mano, o sea, no todo lo tenemos que hacer mental. Si, si debemos hacer una operación a mano, pues la hacemos, nadie se va a dar cuenta de esto. En el examen de visión, nadie va a saber eso, solo es algo entre Dios y nosotros, ¿no? O sea, nadie se va da a dar cuenta de que hicimos una operación por ahí. Bien, entonces, ya que sabemos que tenemos que hacer esa operación, pues ni modo, lo hacemos. Me quedaría 50 más menos raíz cuadrada de... ¿Cuánto es 50 al cuadrado? 5 por 5... 5 25... A ver, 50 por 50. Si, si no, si no lo hacemos comentado. 2.500. Muy bien, 2.500. Luego, debo de multiplicar esto que está acá. Menos por más, menos. Luego por más, menos. Y luego 4 por 6, por 75. 900. 900. Y entonces, entre D, 12. Excelente. Ahora, solamente tengo que hacer esta resta de aquí de la raíz cuadrada, y me quedaría... 50 más menos raíz cuadrada de esto que está acá. ¿Cuánto es 2.500 menos 900? 1.600. 1.600. 1.600. Entre D, 2. Y entonces... ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 1600? 40, ¿no? 40. 40. Este, entre D, 12. Muy bien. Ahora, nada más algo. Vamos a comprobar esto de D. 4 por 6 por 75. Sí, sí es 900. Bueno, si no lo hacemos, o sea, nada no, más. No, no. ¿Es 6, profe? Sí, 4 por 6. Pues 1800. 1800. Sí, ¿1800? sí, 1800. Sí, ah. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Eh, a ver, déjenme ver qué borro. No quisiera borrarse. Bueno, me da 1800. Entonces era 2500 menos 1800. Así que ya, bien. ¿Cuánto me da esto de 2,500 menos 1,800? 700. Excelente. 1,700. Y estamos de acuerdo que esto no se puede, no le podemos sacar la derivada a 1,700, ¿verdad? Perdón, no le podemos sacar la derivada a 1,700. Así que, como no le podemos sacar la raíz a 1,700, necesitamos simplificar esta raíz. ¿Recuerdan cómo simplificar esto de la raíz? Profe, es 700, no 1,700. Ah, 700. ¿Recuerdan cómo sacarle la raíz cuadrada a 700? Como mínimo, como múltiplo. Descomponerlo. Exacto, descomponiendo, descomponiendo. Le saco mitad, mitad, tercera y estas cosas. Recuerden que, bueno, para los que están en Zoom, probablemente son sus alumnos, así que ya les enseñamos en algún momento. Si están en Facebook, este, seguramente pues, tendrán, tendrán que saber por ahí eso, de saber simplificar una raíz cuadrada. Y después de hacer algunos cálculos, vamos a obtener que la raíz cuadrada de 700 equivale a 10 raíces 7. Entonces, después de hacer este cálculo, tenemos que esto equivale a 10 raíces 7. Y bien, entonces ya tenemos las dos soluciones: la primera sería con el más y la siguiente sería con el menos. Pero, pero, este, podemos hacer algo más porque seguramente nos va a tocar un problema de las o una elección de admisión Y. Puede que esto no aparezca en las opciones. Si esto no aparece en las opciones, es por la siguiente razón, porque todavía se puede simplificar más. Se dan cuenta que puedo sacarle mitad a cada una de estas cosas y obtendría lo siguiente, la siguiente expresión. Me quedaría 25 más 5 raíz de 7 entre de 6. Le saqué la mitad a cada una de estas cosas. Y entonces aquí tengo mis dos puntos críticos, que son las soluciones. La primera sería con el más y la siguiente sería con el menos. Antes de continuar, ¿puedo borrar lo de este lado? Sí, profesor. Muy bien. Solamente nos vamos a quedar con el dato importante, que fue la primera derivada y la función original. Muy bien. Tengo la, primera, la función original y la primera derivada. Ya tengo mis dos puntos críticos. Entonces, ya que tengo mis dos puntos críticos, ¿qué debo de hacer para comprobar si es un máximo o es un mínimo? Calcular la segunda derivada. Eso es lo que debemos hacer, calcular la segunda derivada. Entonces, la primera derivada fue esto que está acá. ¿Cuánto valdría la segunda derivada? 24x menos 100. Exacto, 24x menos 100. Aquí es donde debo de sustituir este, los dos puntos críticos. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente. No importa el punto crítico que sustituya, el que yo haga es ganancia. Por ejemplo, si sustituyo el punto crítico con más y al final me queda mínimo, no pasa nada, porque eso significa que el otro punto crítico tiene que ser el máximo. Recuerden que aparecen de manera alternada. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando desde el inicio? El máximo. Nunca hay que perder de vista qué es lo que estamos buscando. Y entonces, pues ya voy a sustituir cualquiera. Por ejemplo, el que tiene más. Voy a sustituir ese punto crítico. O sea, 25 más 5 raíz de 7 entre de 6. Y yo sé lo que estarán pensando. Es como de, ah, ¿qué, ¿qué onda con esto que está acá? ¿Cómo es que lo voy a sustituir acá? Pues ni modo, tenemos que hacer ese tipo de operaciones. Pero vamos a aquí vamos a procurar de que no sea tan tedioso. Y vamos a compartir algunos tips. Bueno. Entonces, vamos a quitar por acá. Vamos a guardar nuestra función original por acá, si es que la llegamos a necesitar. Y me quedaría 4x cúbica menos 50x cuadrada más 150x. Y la primera derivada dijimos que fue 2x cuadrada menos 100x más 150. Bien. Vamos a borrar esto que está acá. Y nos vamos a centrar en sustituir. Entonces, me quedaría 24 multiplicado por esto por 25 más 5 raíz de 7, entre de 6, menos 7 Observemos lo siguiente. Yo puedo multiplicar esto, que son dos fracciones. es pues una fracción por otra fracción. Y recordemos que se multiplican de manera directa. Pero también puedo hacer lo siguiente. Si tengo que multiplicar 24 por esto, puedo cancelar un 6. O sea, descompongo el 24. Lo veo escrito como una multiplicación, o sea, 6 por 4. Así cancelo este que está acá y me queda simplemente 4 por eso que está acá dentro. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Es un buen tu caso, ¿eh? Si tienen que hacer multiplicaciones más o menos grandes. Yo, yo les recomiendo hacer ese tipo de multiplicaciones. Si no, pues de modo se multiplica. Pero realmente se va a volver un poco complicado. Ya que tengo esto, multiplico el 4 por todo esto que está acá. Me quedaría 4 por 25, 100. Más 4 por 5 me queda 20, raíz cuadrada de 7 menos 100 y observe lo siguiente más 100 menos 100 se cancela así que solamente me quedó 20 raíz cuadrada de decir, yo tomé este punto crítico y obtuve este resultado de acá no importa que el resultado se vea feo lo único que importa es el signo de este resultado Que el signo fue positivo eso significa que este punto crítico qué es mínimo mínimo exacto Este es un mínimo esto significa, a su vez, que la, el otro punto crítico, con un menos, ¿qué va a ser? Va a ser el máximo. máximo. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debería cortar en cada esquina. Pues el otro punto crítico. Lo que debería de cortar es 25 menos 5 raíz de 7, entre de 6. A ver cómo te las arreglas para cortar ese pedacito en cada, en cada esquina. Pero eso es lo que tienes que cortar para que tu volumen sea máximo. ¿Queda claro cómo resolvimos este problema de aplicación? Sí, profe. Muy bien. Yo creo que esto es más que suficiente para entender el, el, el tema de máximos y mínimo. Y, este, y pues listo. Les, les doy bueno, un minuto aquí para, para copiar y ya de ahí borramos y empezamos con otros temas. Bien. Pregunta, ¿puedo borrar esto que está acá? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Generalmente no suele venir, bueno, este que acabo de poner podría venir, yo diría que no tanto porque sí es un, sí es un problema más o menos elaborado. Se dieron cuenta que lo primero que hicimos fue encontrar la función y ya de ahí aplicamos todos los pasos. Casi siempre, si vienen, son más sencillos, como de encuentra el máximo y el mínimo y ya te da la función directa. Pero no, no, no queremos este, que nos pase lo peor, ¿no? Lo peor puede ser un problema como estos que están acá y ya. Entonces, en cualquier caso, ustedes ya saben encontrar máximos y mínimos con esta sesión express y con algunos consejos que les pasé en caso de que tengan que hacer ciertas operaciones a la hora de sustituir como esto que quedó acá. Excelente. Y, este, pues bueno, con eso terminamos el tema de máximos y mínimos. También habían solicitado por ahí eh, una, un repaso más o menos express porque hay algunos que, que, pues, que ya van a presentar el examen de admisión y quieren ver problemas más complicados. Esos problemas complicados tienen que ver con integrales, pero ya los últimos, últimos. Y esos últimos problemas se llaman este, integrales por fracciones parciales, así que vamos a ver un poco de eso. Ahora, yo sé yo sé lo siguiente, probablemente solo se conectaron para máximos y mínimos, no pasa nada. Si solo se, si solo se conectaron para máximos y mínimos, significa que ya dominan más o menos la derivada, y puede ser que todavía no hayan visto esto de, de cálculo integral, ni de integrales, ni nada de eso. No pasa nada. Yo, yo creo que con esto, al menos ya cumplimos una parte de, este, de, lo que nos, de lo que pretendíamos. Lo que pretendíamos es que tuviéramos un repaso express sobre ese tipo de temas. Y aprovecho también para comentarles que, eh, en, pues, que, que mi nombre es Alfredo, y este, damos estas materias de, de matemáticas en Alba Matemático que nos dedicamos a dar cursos intensivos para el examen de admisión a la universidad, ya sea UNAM, Politécnico, UAM, o cualquier otra universidad de estatal, la Vera Cruzana, la Tijuana 4, la UAS, la de Senado, la, la universidad que sea. Seguramente podemos este, abordar esos temas. Muy bien. Después de estos comerciales, continuamos con esto de profesiones espaciales. Como les dije, son ya casi los últimos temas. Entonces, quiero aclarar algo. Generalmente, los exámenes de admisión, el, en el que yo he visto que vienen estos de fracciones parciales, estoy en el Politécnico. Y este subtema es relativamente largo. Entonces, por la misma razón, en el examen de admisión, no suele venir un problema completo. Es decir, viene un problema de fracciones parciales, pero no tienes que resolverlo todo. Como que solamente tienes que saber aplicarlo. Y ya me explico con el siguiente ejemplo. Supongamos que les ponen la siguiente integral. Calcular esta integral. La integral de 3 entre dx cuadrada. 3 entre dx cuadrada más 3x. Listo. Me ponen una integral así. ¿Qué significa este método de fracciones parciales? Significa que cada vez que yo quiera calcular la integral de una fracción lo primero que debo de hacer es observar si no se puede simplificar más es decir, si no puedo factorizar cancelar, cancelar algún término o algo así, sacar mitad, sacar tercera, por ejemplo aquí observo esta fracción, yo veo que ya no la puedo simplificar más, ya está lo más simplificada posible, porque acá arriba nada más tengo un 3 y aquí siquiera sí hay un factor común. bueno, hay un factor común de X entonces una vez que tengo una fracción que no se puede simplificar más, ya puedo aplicar este método de fracciones parciales y el primer paso va a ser factorizar el denominador. Entonces, ese va a ser primer, mi primer paso, factorizar el denominador. Eso, para empezar, eso a veces puede ser sencillo y a veces no. Por eso les decía que la elección de admisión no se suele centrar demasiado en este tema, pero aún así puede venir. Entonces, suponiendo que tenemos esto, ¿cómo se factoriza esto de x cuadrada más 3x? quedaría X entre paréntesis X más 3 X más 3, ajá Listo, excelente, muy bien ya que tenemos esto, ya lo factorizamos y ahora esto significa lo siguiente, vamos a ponerlo acá significa que esa expresión que me quedó la voy a poder separar en fracciones esa expresión que me quedó la voy a poder separar en fracciones y se va a ver de la siguiente manera por cada factor, un factor es una cosa que está multiplicando por cada factor me va a aparecer una fracción. Por ejemplo, una para X y otro factor que corresponde a X más 3. Y luego, ¿qué tiene que ir en la parte de arriba? Ahí es lo que yo tengo que mostrar. Por ejemplo, si me aparece un factor lineal, solamente voy a poner X. Si me aparece X más 3, voy a poner simplemente B. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Una vez que tengo esto que está acá, pues entonces tengo que empezar a desarrollar las operaciones. Mi objetivo, ¿cuál es, cuál es el objetivo de fracciones parciales? El objetivo de fracciones parciales es que si tenemos una, una integral de una fracción, la vamos a separar en diferentes integrales. ¿En cuántas integrales? Dependiendo de cuántos factores nos quieran. Como nos quedaron dos factores, vamos a separar esto en dos integrales. Donde en la primera integral tiene que aparecer simplemente x. Y en la segunda integral que tiene que aparecer, simplemente x más 3. Y si se dan cuenta, esto ya tiene pinta de una integral un poco más sencilla que con la que empezamos. Por eso, ese es el propósito de, de este método de fracciones parciales. Pero para poder aplicar este método, necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y aquí es donde se vuelve más o menos complicado. Entonces, si yo tengo un examen de admisión, lo que seguramente me pueden preguntar primero es, esta fracción que está acá, esta integral, ¿cómo se separa? ¿Cómo se separa? Así. Factorizamos y separamos en cada uno de estos términos. Hasta aquí. ¿Queda claro cómo se responde esta primera pregunta? Sí, profe. Muy bien. La siguiente pregunta sería esta. ¿Cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B para que se pueda separar en dos? Y ya aquí es donde aplicamos álgebra. Nos olvidamos por un momento de integrar y empezamos a aplicar el siguiente truco de álgebra. Lo que necesito hacer es multiplicar toda esta expresión por lo que me queda aquí. Por ejemplo, de aquí me quedaría... O podemos hacer esto... Este, a ver. Voy a multiplicar toda esta expresión. Toda esta expresión lo voy a multiplicar por esto que está acá. Por x más 3. Por x por x más 3. Si multiplico cada término, todo esto, por todo esto se cancela y solamente me quedan 3. Y esto tiene que ser igual a lo que me quede de esta multiplicación de acá. Por ejemplo, si multiplico esto... Por esto que está acá, se cancela la X y solamente me queda X más 3. O sea, A por X más 3. De acá, si multiplico esto por esto que está acá, se cancela el X más 3 y solamente me queda X. O sea, B por X. Pregunta, ¿quedó claro esto de aquí? Sí, profe. Muy bien, esa es la parte más, más importante de fracciones parciales. Ahora, ¿debo desarrollar esta expresión de acá? Me quedaría que 3 es igual a X más... 3a más bx. Y ahora debo de juntar términos semejantes, x con x y números con números. Así que me quedaría 3 es igual a, las x son esas están acá, o sea, a más b multiplicado por x, más 3a. Como les digo, esta es una parte más de álgebra. Por ejemplo, si yo tengo ax más bx, pues sumo a más b, me queda x más 3a. Ya que tengo esto que está acá, lo que voy a hacer es comparar los coeficientes de acá con los coeficientes de acá, recuerden que el coeficiente es el número que acompaña a la X, por ejemplo aquí, ¿qué número acompaña a la X? A más B, tiene que ser igual a el número que acompaña a la X acá, como aquí no aparece la X, ¿qué significa? que ¿cuál es el número que está multiplicando a la X? Pues cero, porque cero por X la desaparece, así que cero tiene que ser igual a A más B, luego ¿Cuál es el número que queda independiente acá? El que no tiene X. El que no tiene X es 3A. Tiene que ser igual a el que no tiene X acá, que es 3. Pregunta, ¿esto queda claro? Sí. Bien, y esa podría ser la segunda pregunta en un examen de división. Si yo tengo esa integral, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que representa a la solución por fracciones parciales? Este es el sistema de ecuaciones. La siguiente pregunta es, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Ahora tengo que aplicar todo mi conocimiento de álgebra para poder resolver este sistema. Esta realmente es más o menos sencilla, porque acá, por ejemplo, era que 3A equivale a 3, o sea que A equivale a 3 sobre 3, o sea que A vale 1. Y si A vale 1, ¿cuánto tiene que valer B? Pues sería 1 más B igual a 0, o sea que B equivale a menos 1. Y listo. ¿Queda claro esto que está acá? Sí. Muy bien. Eso significa que empezamos con esa integral, la factoricé para poder separarla en dos integrales. Acá tenía que ir A, y acá tenía que ir B. Ya encontramos con todo eso que hicimos allá, ya encontramos el valor de A, que fue 1. Ya encontramos el valor de B, que al final fue menos 1. Y entonces, como les dije, como este es un tema más o menos avanzado, significa que yo ya sé algo de cálculo integral. Yo ya sé lo suficiente como para darme cuenta de a cuánto equivale la integral de este primer término. Recuerden, recuerden que tenemos, si no nos sabemos la, las reglas de cálculo integral, pues va a estar difícil, entonces, mi sugerencia es, siempre tengan a la mano su formulario. Y recuerden que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Luego, en este que está acá, pues lo que puedo hacer es, la integral de esto, este menos, de hecho este signo menos, lo que puedo hacer es sacar, más por menos me queda menos. Y ya me quedó esta expresión de acá. ¿Cuál sería la integral de esto que está acá? Voy a darles un tip. Cada vez que le, les queda acá en la parte de abajo x, x más 2, x más 3, x más 5, x menos 10, x más algo o x menos algo, la integral siempre va a ser logaritmo natural. Por ejemplo, este que está acá, la respuesta sería menos logaritmo natural de algo. ¿De cuánto? De lo que te quedó en la parte de abajo. O sea, x más 3 y al final más c Pregunta, ¿queda clara esta expresión? Sí. Bien. Espero que, que recuerden este tip. Cada vez que quede abajo x, x más 1, x menos 2, x menos 3, x más o menos algo, la respuesta va a ser un logaritmo natural. Ahora, pregunta? Sí, dime. Es que yo no entendí lo de para sacar a más b igual a 0, no sé de dónde lo sacó. Sí, está, comprendo, comprendo tu duda. De hecho, es una duda bastante genuina. Entonces, es muy interesante. Porque esto que está acá, como les dije en el examen de admisión, no sale bien, porque sí es pesado hacer todo esto. Pero aún así, vamos a responder, no salió A más B. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno hace esto de fracciones parciales para que lo que quede de este lado tenga que ser igual a lo que quede de este lado. observa aquí aparece algo multiplicando a X, y luego aparece un número que no tiene X. Lo mismo tiene que aparecer de este lado. Tiene que aparecer algo que esté multiplicando a X y un número que no tiene X. Empecemos con el que no tiene X. ¿Quién no tiene X acá? 3. Tiene que ser igual a lo que no tiene X acá. ¿Quién no tiene X acá? 3A. O sea que 3A equivale a 3. ¿Esto queda claro? Ok, ajá. Bueno, más o menos sí. Ok, okay. miren. Lo que pasa es que siempre tenemos que igualar de un lado del otro. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual según este método. Tómalo como regla, si quieres. Como regla, lo que no tenga X acá tiene que ser igual a lo que no tenga X acá. Lo que no tiene X es 3A. Lo que no tiene X es 3 Listo, son iguales. Ya. Ahora, nos vamos a fijar en lo que sí tiene X. ¿Quién sí tiene X aquí? A más B. Pongo A más B. Tiene que ser igual a lo que sí tiene X acá. Ahora, observemos que aquí no aparece X. Tú me dirás, pero ahí no aparece X. ¿Cómo le voy a hacer bueno, si no aparece X es porque realmente el número que lo está multiplicando es un 0. O sea que cero tiene que ser igual a lo que está acá. Recuerden, lo que tiene X es igual a lo que tiene X. ¿Cuánto tiene X acá? Cero. ¿Cuánto tiene X aquí? A ah, más b. No sé si ahora respondo la, la pregunta. Ya, ya, ya creo que ya. Muy bien. Por ya. ejemplo, si apareciera aquí algo, un X cuadrado, supongamos que aquí queda 3X cuadrado. Perdón. Supongamos que aquí me queda 3a, x cuadrado. Pues entonces, eso significa que ese 3, lo que tiene x, x cuadrado acá, lo que tiene x cuadrado acá, tiene que ser igual a lo que tiene x cuadrado allá. Pero aquí no aparece. ¿Eso qué significa? que es un número? ¿Quién tenía que ser? Pues 0. O sea que 0 es igual a 3a. ¿Queda, queda más claro así? Pues oh, ya, ya. sí. Perfecto. Oh, supongamos, supongamos que de este lado aparecía un... Un 5x cuadrada menos 3. Supongamos que aparece 5x cuadrada menos 3, y aquí aparece 3a x cuadrada. Lo que voy a hacer es igualar números sin x con números sin x. Números con x con números con x. Número con x cuadrada con número con x cuadrada. Por ejemplo, aquí me aparece con x cuadrada 3a. 3a tendría que ser igual a lo que tiene x cuadrada acá, pero ¿quién tiene x cuadrada acá? 5. Sí. 3a equivale a 5. ¿Podemos reafirmar que así quedó claro? Sí, así ya quedó claro. Gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a, acá, vamos a acá. Listo. Entonces, pues bien, con esto, yo apliqué el método de fracciones parciales y resolví estas dos integrales. Ahora, no solamente basta con esto. Pensemos que yo quiero entrar en la carrera más chida. Quiero entrar, no sé a una superdemandada, demandada, ¿no? Por ejemplo, piensen a la poderosísima medicina o a la poderosísima aeronáutica o yo qué sé, una carrera muy poderosa. Y entonces, seguramente ese resultado que me salió no bien. Pero eso no significa que esté mal. Significa que todavía le tiene que hacer algo más. Por ejemplo, aquí voy a poner en práctica todo mi conocimiento, todo el poder que yo tenga de logaritmos. Por ejemplo, eso es una resta. Aplicamos propiedades de logaritmos. O sea que cuando tenga una resta, eso es un solo logaritmo como si fuera una división y me quedaría esta expresión, y aquí seguramente ese ya es el resultado definitivo ¿queda claro esto de acá? bien, ahora esto que está aquí por ejemplo que acabo de aplicar de logaritmos, lo, lo grabamos, eh, nos, nuestro profesor José Manguse hizo una, una clase de logaritmos, la pueden ver también en, nuestro, en, nuestro, en nuestra página de Facebook, por ahí está el, guardado, el video guardado entonces hasta aquí vamos bien y ahora claro esto que está acá? Sí. Muy bien. Entonces pues voy a borrar esto que está acá, voy a borrar esto que está acá y veamos otro otro problema. Estos ya son ejercicios pesados. Eso es porque ya estoy en la recta final y porque ya, ya sé, voy seguro a mi destino y voy a triunfar y esas cosas. Entonces, vamos a resolver otro ejercicio. Ahora, pensemos en que tenemos la siguiente integral. La integral de... Nos vamos a acostumbrar con ejercicios más o menos sencillos y después vemos y resolvemos algunos problemas de, por ejemplo, la guía del poli del 2020. Pensemos que ahora tenemos que resolver esta integral: la integral de 3x más 1 entre de x cuadrada más 4x más 3. A ver, si yo tengo esta expresión, lo primero que observo es que ya no se puede simplificar, ya no se puede. Porque, aunque factorice esto que está acá abajo, no hay un factor común que pueda cancelar. Así que no se puede simplificar más. Y entonces aplico esto de fracciones parciales. Empezamos con esto de fracciones parciales. ¿Cuántos? ¿Cómo se factoriza lo que está en la parte de abajo? Estamos de acuerdo que van a ser los términos, ¿no? Porque es un x cuadrada. ¿Cómo se factoriza esto que está acabado? X más 3 por X más 1. Muy bien, aquí aplicamos ese truco. En tu caso de buscar dos números, que multiplicados me den el último y que sumado restado me den el dividido. Así que ya, ya lo factoricé. Una vez que lo factorizo, me doy cuenta que hay dos términos. ¿Qué voy a hacer con esos dos términos? Significa que me voy a separar en dos integrales. La primera integral tendría x más 3 y la segunda integral tendría x más 1. No importa el orden, ¿no? ¿Qué tal si ustedes lo están factorizando y les queda primero x más 1 y luego x más 3? No importa el orden, lo que importa es que aparezcan estos dos términos. Así que, como esto es lineal, aquí tiene que aparecer a y aquí tiene que aparecer b. Entonces, primera pregunta de un examen de admisión es, ¿cómo se separa esta en fracciones parciales? Así se separa. Segunda pregunta de un examen de admisión es... Cuál es, el sistema que, ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que representa a, este, a, esta, a esta integral de, que aparece como división? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar este truquito de antes. Vamos a multiplicar toda esta expresión por lo que aparece en la parte de abajo, por esto que está acá. Si multiplicamos por esto, estoy multiplicando cada término, cada cosa que aparece aquí. Por ejemplo, esto por esto que está acá es, pues se cancela, se cancela este, se cancela este, solamente me queda lo de arriba. O sea, 3x más 1 tiene que ser igual a... Ahora esto, esto que está acá, lo voy a multiplicar por este que está aquí. Se dan cuenta que se cancela x más 3 con x más 3 y solamente me queda a por x más 1. Lo mismo si multiplico este que está acá, se cancela x más 1 con x más 1 y solamente me queda x más 3 por b. O sea, b por x más 3. Y listo. Ya que tengo esta expresión, lo que debo de hacer es desarrollar esto que está acá en desarrollo. Y me quedaría que 3x más 1 es lo mismo que esto que está acá. O sea, ax más a, más bx más 3b. Y lo que voy a hacer es juntar x con x y números con números. Por ejemplo, 3x más 1 es lo mismo que a más b. X más, ¿cuáles son los que me quedaron sin X? Me quedó A y me quedó 3B. Entonces, ahora ya que tengo esto, ya voy a poder plantear mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería mi sistema de ecuaciones? Pues me fijo, ¿qué número tiene X de este lado? A más B. Sí. A más B tiene que ser igual a el número que tiene X del otro lado. ¿Qué número tiene X del otro lado? Sí. 3. 3. Así que 3 es lo mismo que A más B. Ahora me fijo, ¿qué, qué número está acá sin X? Aparece el 1. 1 tiene que ser igual a los números que me aparecen de este lado sin X. ¿Cuáles son los que no tienen X? A más 3B. Exacto, A más 3B. Listo, este es mi sistema de ecuaciones. Eso es lo que debo de resolver. Entonces, la primera pregunta fue, ¿cómo se separan? Así se separan. Segunda pregunta, ¿cuál es el sistema de ecuaciones? Este es el sistema de ecuaciones. Tercera pregunta, ¿cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B? Así que para eso debo de ampliar todo mi conocimiento para poder resolver esto que está Recuerda cómo se resuelve esto, ¿verdad? ¿Qué método pueden aplicar para resolver esto? Pueden utilizar un montón de métodos, ya sea esto de igualación, sustitución, suma este, y resta regla de Kramer, no sé, hay un montón de métodos. Uno con la experiencia aprende que pues no, no siempre uno tiene un, favor, un método favorito, como que lo que más le conviene. Por ejemplo, aquí, yo voy a escoger despejar la A para ambas ecuaciones. De aquí, por ejemplo, si despejo la A, me quedaría que 3 menos B equivale a A. De la segunda, si despejo la A, me quedaría que 1 menos 3B equivale a A. Queda es claro esto de lo que hice, despejar A de cada ecuación. Sí. Bien, lo que voy a hacer ahora es igualar, ese es el método de igualación. Así que 3B es lo mismo que 1 menos 3B. Perdón, bueno, 3 menos B es lo mismo que 1 menos 3B. Y lo que debo hacer ahora es despejar B. Por ejemplo, paso las B para acá y los dos a este lado. Me quedaría que 3B menos B es lo mismo que 1 menos 3. O sea que 3B menos B me queda 2B, es lo mismo que menos 2B. O sea, que B equivale a menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Muy bien. Y si B equivale a menos 1, pues ahora ya puedo sustituir en cualquiera de las dos. Por ejemplo, dijimos que A equivale a 1 menos 3B. O sea, que A equivale a 1 menos 3 multiplicado por menos 1. O sea, que A equivale a 1 más 3. O sea, que A equivale a 4. Listo. Siguiente pregunta respondida. B tiene que valer menos 1, y que A tiene que valer menos y que A tiene que valer 4. ¿Queda claro esto de acá? Sí. Bien, a este punto del examen ya van a estar súper cansados, porque como les digo, es un problema largo. Entonces, la mayoría de las preguntas se van a detener hasta ahí, hasta ahí. Y eso que ni siquiera hemos integrado, ¿eh? O sea, lo único que hicimos fue separar la integral. Ahora sí, ya vamos a poder empezar a integrar. Entonces, vamos a guardar la información importante. La información importante es que A vale, que a vale 4 y que B vale menos 1. Vamos a guardar por acá. A vale 4 y B vale menos 1. Pregunta, este, ¿ya que esto? ¿Puedo, ¿Puedo borrar esto de acá? Sí. Perfecto. Recuerden que esta es una sesión especial para poder este, presentar un examen de admisión tipo politécnico o Tipo poli, tipo unam, tipo one, un, eh, un, un examen más o menos pesado en este tipo de, en este tipo de preguntas de matemáticas. Bien, voy a borrar esto de acá. Excelente. Aún así, yo no creo que venga tan pesado, pero si llega a venir más o menos pesado, pues ya, ya saben que es justo esto que, que vamos a revisar. Entonces, la integral original, yo la separé en dos integrales. Así, yo la separé en dos integrales y encontré que la A debe de valer 4 y que la B debe de valer menos 1. Y entonces aquí aplicamos este toquito. ¿Cuánto debe de valer la integral de esto? Yo les dije que siempre que abajo aparezca x más 3, x menos 2, x menos 7, va a ser un logaritmo natural. Así que ¿cuánto vale la integral de esto que está acá? 4 logaritmo natural de x más 3. Muy bien. ¿Y cuánto vale la integral? Este aquí tiene menos 1, así que pueden sacar el signo. Más o menos les queda menos. Y les quedaría más, perdón, menos logaritmo natural de x más 1 y al final más c. E. ¿Se dan cuenta que sacar la integral fue mucho más sencillo que todo lo anterior? Sí. Entonces, prácticamente de todo el procedimiento que hice, creo que un 5% del tiempo lo ocupé en sacar la integral. Todo lo demás fue lo que me consumió tiempo, resolver esto que está acá y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Todo, todo está claro? Sí. Muy, muy bien, muy bien. Ahora, quiero presentarles un ejercicio en particular. Ahora, no todo el tiempo, inclusive las, las, este, las integrales por fracciones parciales, no todo el tiempo son así de bonitos. Así que déjenme presentarles como los tipos de problemas que yo he visto al menos en los exámenes de traducción. Entonces, puedo borrar esto que está acá. Sí. Muy bien. Bueno, por ejemplo, la guía del poli de 2020 en la sección de cálculo integral trae el siguiente ejercicio. La integral de esto, de dx entre x más 3 elevado al cubo. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que observo es que es una fracción que no se puede simplificar. Así que ni modo, voy a tener que este, separar esto por fracciones parciales los ejemplos que hicimos hace rato siempre se podía descomponer siempre se podía descomponer como A más B por ejemplo por, eh, perdón, como X más A por X más B y así se separaba en dos partes X más A ¿no? y luego X más B luego una pregunta que pueden hacer es la siguiente ¿qué pasa si sí si, si se puede descomponer pero es un número elevado a un exponente? en esa situación va a quedar descompuesta de la siguiente manera. Primero, podemos anotar x más 3 elevado al cubo con a. Luego, vamos a anotar x más 3 pero ahora debe estar elevado al cuadrado. Y al final vamos a anotar x más 3 elevado pues, pues a la 1. Así que se tendría que descomponer en tres factores. En otras palabras, cuando tengan x más algo elevado a un exponente van a tener que repetir tantas veces como sea el exponente. Si tuviéramos un x más 3 elevado a la 4, van a ser 4. O sea, primero a la 4, luego a la 3, luego a la 2, luego a la 1. ¿Queda claro esto que está acá? ¿Me explico con esto? Muy bien. Yo creo que lo más importante de esto ni siquiera es resolverlo. O sea, el ejercicio viene así. Descomponer esto en fracciones parciales. ¿Cómo se descompone? Así. ¿Listo? Ya. Así se descompone. Y esa es la respuesta correcta. No hay nada más que hacerlo. Pongamos otro ejemplo. No sé. Vamos a variar un poquito. Que me aparezca algo como dx entre dx menos 5 elevado al cuadrado. Si me piden, ahora recuerden, si el ejercicio me dice descomponer, descomponer esto en fracciones parciales, pues yo sé que se va a descomponer. En la primera parte que debo de poner, x menos 5 elevado al cuadrado, y le pongo su a en la parte de arriba. Luego, en la segunda integral, le debo de bajar el exponente, o sea que me quedaría simplemente x menos 5, y le debo de poner su b y de x. ¿Queda, ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, va, excelente. Veamos ahora la siguiente, el siguiente ejercicio. ¿Ya puedo borrar esto de acá, verdad? Ya, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora veamos otro ejercicio donde no tengo realmente que resolver una integral, sino aplicar mi conocimiento de fracciones parciales. Por ejemplo, supongamos que me aparece la siguiente integral. Así. Me aparece una integral donde ya sé que no se puede simplificar más y uno de los términos aparece al cuadrado y el otro término aparece nada más pendiente. Así que esto lo voy a descomponer, porque el ejercicio es cómo se descompone esto en fracciones espaciales. ¿Cómo se descompone? Pues me quedarían tres partes. La primera sería x más a elevado al cuadrado. Y le pongo una a en la parte de arriba. El siguiente me quedaría x más a nada más, porque le va e1 al exponente, me quedó normal, y le pongo una b. Y el último sería el que corresponda al otro término, el que me quedó solito x más b. De x, de x, Y listo. Así se descompone por fracciones parciales y ya respondí de manera correcta mi examen de definición. ¿Queda claro esto? Hasta aquí todo bien. En la primera integral, lo de abajo está al cuadrado. En el segundo, ¿por qué no es al cuadrado? En a, que está sobre a. Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver. Cuando yo tenga un término, por ejemplo, x más a elevado al cuadrado, o al cubo, o a la, a la potencia que sea, la regla, tómalo como regla. La regla sería escribir esa cosa al exponente más grande, al que te están dando, al 2, por ejemplo. Y de ahí sigue repitiendo esa integral, pero ahora le vas bajando uno al exponente. Por ejemplo, si antes tenía 2, ¿qué exponente debe de aparecer ahora? 1. ¿Respondí tu, tu pregunta? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ahora, supongamos, por ejemplo, que también este estaba al cuadrado. No más porque le gustaba, también estaba al cuadrado. Pues ya se el primero. Primero al cuadrado, luego a la 1. Este, ¿cómo debería aparecer primero? Pues al cuadrado. Y el siguiente tenía que ser a la 1. Así. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Excelente. Muy, muy, muy bien. Ahora... Pasemos a un problema igual de la guía del Politécnico 2020. de Esos problemas que ya son para, ya listo para presentar el examen. Entonces, lo voy a escribir tal cual como viene la guía. Eh, tiene esta integral. En la parte de arriba aparece 8X de X. Y en la parte de abajo aparece X menos 1 elevado al cuadrado. Dice que esto se separó en dos partes. Por eso de fracciones parciales, en la parte de arriba me aparece 8 y aquí aparece un cuadrito vacío. Y luego aparece otra integral, donde también me aparece 8 y aquí me aparece otro cuadrito vacío. Y la pregunta del examen es, ¿qué términos son los que tienen que ir aquí y acá? Recuerden esto de fracciones parciales, que siempre se separan de acuerdo a lo que aparece en la parte de abajo. Como aquí me aparece X menos 1 al cuadrado, ¿quién tiene que aparecer aquí? ¿Y quién tiene que aparecer acá? X menos 1 al cuadrado y X menos 1. Excelente. Muy bien. Listo. Otro acierto más en mi examen. ¿Queda, ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Eh, y con esto quiero reafirmar mi punto. Que generalmente el examen de admisión para este tema en particular de fracciones parciales no te pide resolverlo todo, casi siempre te pide nada más la primera parte: cómo se separa o cuánto vale A y hasta ahí, hasta ahí suele llegar. Y ya muy, muy, muy complicado te pide, pues ya resolver todo, todo el ejercicio. Entonces, eh, puedo borrar esto del pizarrón. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en particular? ¿Valgo más si quieran saber sobre esto? ¿Creen que ya respondí todo acerca de, de, de integrar por fracciones parciales? A ver, déjeme borrar esto y ya ahí vemos si nos hace falta algo más. Con esto que hemos respondido, seguro, seguro podemos responder casi cualquier pregunta de declaraciones parciales. Nada más, vamos a agregar un último ejercicio para cerrar ya el ciclo con de fracciones parciales. Y este ejercicio va a ser la integral... La integral de 5x cuadrada más 3 entre de x cuadrada multiplicado por x cuadrada más 2. Así. Aquí, aquí viene algo interesante. Aquí, por ejemplo, ya me están dando factorizado esto que está acá. Ya me lo dan factorizado. Me ahorraron ese trabajo. ¿Qué tan difícil tiene que ser un problema como para que me ahorren ese trabajo? que me den el primer paso y ya no tenga que hacerlo así mismo. pues más o menos así que si quiero separar esto si quiero separar esto cómo se separaría quiero quiero que se den cuenta de lo siguiente siempre tienen que aparecer factores cuántos factores me aparecen aquí dos factores pero lo importante es que este, el primero, está elevado al cuadrado. ¿Y ustedes recuerdan eso? Que se queda tal cual y en el siguiente se le quita un exponente. O sea que simplemente me quedaría x para el siguiente. Y en el último factor, el último factor, pues sería del último que me quedo allá, que es x cuadrado más 2. Pregunta, ¿queda claro cómo se separó? Sí, profesor. Sí, muy bien. Ahora... La siguiente parte es, es esta. Aquí voy a poner simplemente A, aquí voy a poner simplemente B, y aquí esto que está acá es un, es, un, es un término que está elevado al cuadrado. Por esa razón, aquí debo de poner CX más D. Así. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya que tengo esto, ya que tengo separada mi... Integrar por fracciones parciales, lo que debo de hacer ahora es pues, saber cuál es el sistema que, que me tiene que salir. Así que bien podría multiplicar todo por una misma expresión, ¿no? Todo lo debo de multiplicar por x cuadrada por x cuadrada más 2. Todo, todo lo debo de multiplicar por esa expresión. Voy a anotarlo de esta manera para no copiar y pegar todo al mismo tiempo. Entonces, solamente para que, que queden más, más rápidas las cuentas. Si multiplico esto por cada uno de estos, estamos de acuerdo que se cancela esto, ¿verdad? Y solamente me quedaría esto de acá arriba. O sea, que me quedaría 5x cuadrada más 3. Tiene que ser igual a lo siguiente. Esto de aquí lo debo de multiplicar por esto de acá. La x cuadrada se cancela con la x cuadrada. Y solamente me queda esto por A. O sea, A por x cuadrada más 2. Ahora, esto también depende mucho de su habilidad. ¿Para qué, Preguntas aquí de lo que acabo de escribir ¿queda claro? ¿ya que, ¿perdón? Eh, esto depende de su habilidad para, para, para poder hacer operaciones por ejemplo, aquí yo multipliqué esto por cada uno de estos primero multipliqué por este que está acá así que cancelé estos dos y me quedó este que está acá luego multiplico esto por el siguiente se cancela x cuadrada con x cuadrada. Solo me queda esto por el que está arriba, ¿no? o sea, por ahí. ¿Queda claro hasta aquí? Ah, sí, profe. Muy bien. Ahora, para el siguiente término. Debo de multiplicar B, o sea, esto que está aquí, por eso que está allá. Lo voy a escribir acá para que quede más claro. B entre dx X lo debo de multiplicar por x cuadrada por x cuadrada más 2. Estamos de acuerdo que esto es como si fuera una, una multiplicación de fracciones, ¿no? O sea, que abajo me queda simplemente X. Y estamos de acuerdo que aquí se cancela este cuadrado con esta X. Solamente me queda BX por X cuadrada más 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Muy bien. Entonces me queda BX por X cuadrada más 2. Ya que tengo esta expresión me voy con el último. En el último debo de multiplicar esto que está aquí. CX más D entre de X cuadrada más 2, lo debo de multiplicar por esa este, expresión de allá, X cuadrada. X cuadrada por X cuadrada más 2. Así. ¿Qué se cancela? X cuadrada más 2, ¿qué me queda? es nada más por X cuadrada. O sea, CX más D multiplicado por x cuadrada. Pregunta, ¿esto quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Ya que llegamos a esta parte, pues ahora lo que a hacer es un montón de multiplicaciones. Por ejemplo, de aquí me quedaría 5x cuadrada más 3, lo mismo que esta multiplicación, ax cuadrada más 2a más bx, por eso que está allá, o sea bx cúbica más 2bx y luego, esa multiplicación de allá que me quedaría cx cúbica más dx cuadrada y lo mismo que les dije anteriormente hay que contar x cuadrada con x cuadrada x con x, números con números y así, por ejemplo de aquí, pues me queda tal cual como me salió acá me fijo, solamente hay 2x cúbica, b y c, así que me quedaría b más c X cúbica. De X cuadrada tengo este, y tengo el último. O sea, que me quedaría A más de X cuadrada. Respecto a las X, respecto a las X, solamente tengo este que está acá, 2 de X. Y, por último, el que no tiene X, que es 2A. Con esto, yo ya voy a poder sacar mi sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que representa eso que está ahí. Entonces, para eso me voy a fijar en todo lo que hicimos como en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, ¿qué número tiene, qué número no tiene x acá? ¿Qué no tiene x? 2a. 2a tiene que ser igual a lo que no tiene x de es ese lado. ¿Qué no tiene x ese lado? 3. 3. Muy bien. Luego, lo que tiene x acá, o sea, 2b. 2b tiene que ser igual a lo que tiene x de ese lado. ¿Estamos de acuerdo sí. que aquí no aparece? Exacto, 0 porque no aparece la x. Muy bien. Luego, lo de x cuadrada, aquí es a más b. Tiene que ser igual a lo de x cuadrada del otro lado, o sea, 5. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Y por último, lo que tiene x cúbica, que es b más c. Tiene que ser igual a lo que tiene X cúbica del otro lado, que es cero. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, ahora tenemos que aplicar todo nuestro conocimiento de álgebra para poder resolver este sistema de ecuaciones Muchas veces, a pesar de que se ve intimidante, que es fácil, por ejemplo de aquí, si 2 por B vale cero, ¿cuánto vale B? Cero. Muy bien, B vale 0. Cero. Si B vale cero, cuando yo, le sume, cuando yo le sume C, me tiene que dar cero. ¿Cuánto vale C entonces? ¿Estamos de acuerdo con esto? Que B más C equivale a cero. Como B ya, ya dije que es cero, me quedaría C más, cero más C igual a cero. O sea que C cuánto vale cero. ¿Queda claro esto que acabo de decir? Sí. Muy bien. Ya sé que B vale 0. ya sé que C vale cero, hace falta saber A y B. Afortunadamente, ¿de acá arriba sé cuánto vale A? A vale 3 entre 2, 3 medios, eso es lo que vale A. Y D, pues ya sé cuánto vale A, o sea, 3 medios más D equivale a 5. Tengo que despejar D de, de acá, o sea que ese 3 medios pasa a ser otro lado arrastrando. D equivale a 5 enteros menos 3 medios. ¿Cuánto es 5 enteros menos 3 medios? De medios. Este, siete medios. No, sí, siete medios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque cinco enteros equivale a diez medios. Diez medios menos tres medios, ¿me entienden? Siete medios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien, con esto, dense cuenta que es un problema más o menos largo. Ya tengo cuánto vale A, ya tengo cuánto vale B, ya tengo cuánto vale C, ya tengo cuánto vale D. Ahora, ya con esto, pues ya puedo escribir bien la separación de las integrales. ¿Puedo borrar esto que está en la parte de abajo? Ya, profe. Muy bien, va. Voy a borrar esto de acá. Eh, solamente vamos a guardar esta información y de hecho ya la podemos guardar acá arriba. Por ejemplo, ya dijimos cuánto vale A, que A vale. Dijimos que A vale tres medios. Ya dijimos cuánto vale B, que B dijimos que vale cero. Ya dijimos que vale cuánto vale C y D, ¿no? C vale cero. Y D vale siete medios. Listo. Entonces, ahora lo que debo de hacer es concentrarme en resolver cada integral. Por ejemplo, estamos de acuerdo que esta integral de y medio, esta integral de y medio se cancela porque es 0 entre dx. Eso sí se puede dividir 0 entre dx me da 0 y la integral de 0, o sea, ¿queda claro hasta acá? Sí. Bien. Así que solo me quedé con tres integrales. Ahora, otra cosa que, que pues saben ustedes, ya, si ya llegaron a este punto, es que ese tres medios lo pueden sacar de su integral, y les quedaría nada más tres medios de uno entre dx cuadrado, dx para el siguiente, de acá para el siguiente, c vale cero, así que cero por x les queda simplemente cero, y nada más nos va a quedar siete medios más... Siete medios multiplicado por la integral de, dejamos un 1, entre dx cuadrado más 2 dx. Pregunta, ¿quedó claro cómo todo eso se convirtió nada más en esto que está acá? Sí. Muy bien. Y ya casi llegando a, a la última parte, es, debo de integrar cada, cada una de estas. Por ejemplo, de aquí, por ejemplo, de aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto está en la parte de abajo. Yo sé que para poder integrar necesito subirlo. O sea que me quedaría 3 medios de x a la menos 2. Esta, la siguiente integral, esa integral que está acá, es una integral por formulario, Así que yo necesito memorizar esa, esa fórmula. ¿Recuerdan qué fórmula se utiliza para eso de x cuadrada más 2? Eh, no importa si no, no la recuerdan, pues o sea, al final del día creo que es un, es un tema bastante extenso, o así sea, que sí tienen que saber varias cosas antes de poder llegar hasta, hasta esta parte. Entonces, vamos a centrarnos en lo siguiente. Esto que está aquí es una integral directa por, por formulario. Ahorita se las muestro. Entonces, la primera parte es fácil de integrar. Recuerdan que es así para integrar, ¿verdad? Dejamos el coeficiente y lo que hacemos es poner esto, le sumamos 1. Si le sumo 1, me quedaría menos 1 entre de eso. Y luego, en esta parte de acá, hay una regla hay una regla en un formulario y esta dice que cuando tenemos la integral de, de x entre de x cuadrada más un número, por ejemplo, más un número a cuadrado, esto me va a dar como resultado arco tangente me va a quedar 1 entre d, ese número, no? ¿no? arco tangente, y en la parte de adentro me va a quedar x entre d a ah, más c. E. Esa es la formulita que debo de ocupar para poder resolver esta última integral. Por ejemplo, de aquí, ¿cuánto vale a cuadrada? Según esta formulita, ¿cuánto vale a cuadrada? 2. Así que al final me quedaría 7 medios, 7 medios por... Algo el resultado es integral, que equivale a 1 entre de 2 arco tangente, arco tangente de X entre de perdón, 1 entre la raíz de 2. Así, más C. Y entonces, ese ya sería casi el resultado final. Nada más debo de reescribir esa primera parte. O sea que al final me queda eh, menos 3 medios de X más 7 medios, perdón, 7 entre de 2 raíz de 2, arco tangente de X entre la raíz de 2, más C y de Ese es el resultado definitivo. Ahora, esto que acabamos de resolver acá, yo estoy casi seguro que no va a entrar en de porque nos llevamos un montón, nos llevamos un montón resolviendo este ejercicio así que mi objetivo desde el inicio de la clase era el siguiente era que ustedes aprendieran a diferenciar cómo se separa una integral y lo otro es que aprendieran a encontrar el sistema de ecuaciones eso lo quedó acá y ya muy complicado que encontraran cuánto vale cada letra y si de plano es el único problema que viene muy, muy en el examen de función es cómo resolver la integral. Aunque claro, para esto necesito clases previas. Necesito una clase donde yo practique las fórmulas de integración, principalmente esta que está acá, porque cuesta trabajo. Si no me hace esa fórmula, va a costar trabajo. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Practicando. O oh, ingresando a nuestro curso intensivo que Inicia el próximo 6 de agosto. 6 de agosto. Muy bien. 3 de agosto, 3 de agosto, inicia el 3 de agosto, y ahí vamos a resolver muchos ejercicios intensos. Ejercicios intensos donde nos pues, van a preparar para este, el examen de admisión para el poli para la UAM, para la UNAM, todas esas universidades. Y, este, y también, principalmente, vamos a resolver problemas para la UAP. Nosotros somos de Oaxaca, entonces es la Universidad Estatal, pero estamos seguros que estos problemas sirven para cualquier otra universidad Estatal. O sea, no importa la universidad, cumplimos con ese tema. Entonces, pregunta, ¿hasta aquí tienen alguna duda con esto que hemos visto? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Muy bien, pues esperemos, esperamos, esperamos completamente que esto les haya servido mucho, al menos para estudiar. Si no pudieron estar presentes en la transmisión, pues ahí se guarda en Facebook. La podrán ver cuando quieran. O compartirla. Compártanla ahí con sus amigos. Con quien quieran. Y eso sería todo de nuestra parte. Recuerden, somos algo matemático. Y de vez en cuando liberamos las escrituras y nos pueden contactar a través de Facebook para cualquier duda. Entonces, eso es todo de mi parte y terminaremos por hoy. Hasta luego.